Ok, ok Dice la Go Gram Dale, dale Ok Dice, dice La guacha sabe montarse Con un estilo muy fino Ella quiere azotarlo pero necesita un vino Queremos progresar Demostrar lo que sentimos haciendo música Dejando a un lado lo atrevido. Haciendo que explote, Que ganamos los de tu rita y que ese culo rebote si sí, tira para abajo rompiendo a fuego meneando la burra y que se note y lo guacho hacen los picantes, yo no soy ningún gil, yo no peleo con guantes, que vengan venga uno a ver si les da la sangre que no creo, estamos rompiendo en el turreo, tirando un par de rimas, poniéndonos a fuego, no me importa lo que hablen, yo no me meto en el juego, y si quieren asustarme guachinero, no tengo miedo de la base, que sigo lanzando frases, que se escuchen todos lados y que suenen los compases, queremos seguir subiendo, tenemos que dar la clase, para rescatar a los giles de las cosas que no se hacen, tirando Recateo, guachucho, me asilero explotando tala parte. Le mandamos un blin blineo y tirando un perreo, mami estaba con sin miedo. Que retumbe los panate y que y Saber qué me pasa, con los pibes, parando mucho en la plaza. Ando metido en la música, que ni aparezco en mi casa. Pero tranquilo, no sea por tocar allá a la cima, para que siga sonando y para que vuelva la facha al montarte. Pero ahora con un changón, con su tremenda curra, encara cualquier chabón ella lo trabaja en caderón, mueve la burrada, suelo, sonando este temón. Tirando el regateo, guacho, yo me acelero, explotando tal la base, le mandamos un blimpineo. Tirando un perreo, mami, me atajo, sin miedo que retumbe los palantes. Que flote este meneo, vengo de abajo. Siempre siendo buena gente, para toda la vacancia, escuchen atentamente. Desde chico nos decían que no seamos delincuentes. Entrar en la música, eso me cambió la mente. En un viaje o en un vuelo, ocupando el terreno, tranquilo, no fantasmeo Yo corro, no es tu A tu guacha le retumba el sonido hasta la tumbas Si van a intentar copiarme, no le va a salir ninguna. Si van a ponerme a prueba, el agu grande.